Saludos, licenciado. Buenos días. Saludos, jóvenes. <risa> Mucho calor en este país. ¿Eh? Mucho calor en este país. Pero ayer estuvo fresco con la lluvia o es calor por otra no, cosa. aún así, aún así hacía calor, aún la lluvia. Recordarle, señores, es negra, pero no es de luto. <risa> eh, por un tema de ¿Te uso. Hace la observación por la, la comisión que recién pasó. <risa> sí. <risa> eh, la diferencia entre antes y ahora es que se dice el, no, el 10% de los fallecidos, pero no es que no se está muriendo la gente. Lo que ha disminuido es la información, el cúmulo de información y la veracidad de la información, pero la, la gente sigue muriendo de COVID y sigue todos los meses todos los días contagiándose decenas y decenas y centenas de gente. señores usen la mascarilla todavía. No, no apostemos a lo peor ha disminuido significativamente la agresividad que veíamos hace unos meses atrás con respecto a la invitación y a la incitación al uso de la mascarilla y, a, y al cuidado y al mantenimiento al distanciamiento físico eso, eso es lo es. que ha desaparecido eso se ha disminuido de manera significativa Antigua, el descrédito del poder <coughs> legislativo y la incidencia del narcotráfico es el tema que usted nos ha traído a compartir en el día de hoy en este segmento entiende Ramón Antigua ¿Ese descrédito que históricamente ha tenido el Congreso Nacional se debe a que ha ido aumentando la incidencia del narcotráfico en esta en, en este poder del Estado? Mira, Yo le decía eh, antiguo él... detrás de cámara que no me gusta el tema, porque para mí esa es una institución que nunca ha tenido mucha credibilidad. Sí, la, la, pero debe tenerla. Lo que debemos apostar es a que la tenga. El tema es tan caliente que yo estoy Además, sudando. yo difiero de mi compañero <risas> Emanuel Tejada que, que todavía ha tenido pocos, pero mientras hayan miembros de ese poder, que, que tú creas en ellos, entonces hay que decir que hay que, hay que hay que ser optimista ante esa situación. Mira, la situación viene acrecentándose y durante los últimos 10, 15 años, y no voy a decir 20 para que no crean que... Porque 20 como que de una vez tiene un, un, tres letras y tiene un color. No, en los últimos 10, 15 años, las últimas tres elecciones para elegir a los congresistas dominicanos, el tema de la incidencia, de la, y, la incidencia y participación de, de, de legisladores en actividades ilícitas, como es el caso de tráfico de influencia, eh, tráfico de droga... Eh, participación de personas ligadas al narcotráfico En la composición y en la estructura de las, de las cámaras legislativas Ha sido preponderante Primero comenzamos con el tema de los, de los llamados riferos Como dice un comunicador, periodista eh, sí, no Se, se llenó, no, no, no, no. Ellos, ellos, ellos en, la, en su ley pusieron banqueros En su ley pero eh, lo que realmente son riferos, al extremo de que miren lo que se tapó hace unos, dos, tres o cuatro meses con el caso de la Lotería Nacional. Pues ya la participación de representantes y actores directos en el negocio del narcotráfico ya no tiene ningún tapujo, aspiran y están en el Congreso. Hay de ellos en el Congreso y ya se puede decir que hay congresistas ligados y, y participantes eh, o actores participantes directos en el, en el negocio del narcotráfico, porque ahora mismo, ayer, la Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia la asignación de un juez de instrucción para conocer del caso de tres legisladores, de tres diputados, que están sindicados como participantes directos en actividades del narcotráfico que han sido descubiertas en el operativo Etefalcón. Estos son un diputado por Santiago, un diputado por Pedernales y un diputado del Seibo. De, el Seibo Miche es muy ligado al tráfico de droga y el tráfico de personas por, por la cercanía con el mar. Pedernales, por Bahía de las Águilas, cercanía y Santiago, que estamos en el medio. Eh, eh, con relación a eso mismo, Antigua, vi anoche en uno de los noticieros que una de las que figura en el expediente es una diputada que fue de las que se le solicitó incluso la, la, el, a la Suprema que le conociera el caso, que, oh sorpresa, es esposa de, de Juan Maldonado. Que es eh, o era el director general de, de Comunidad Digna, y que, a las, y que también había sido cuatro veces diputado, apoyado por el PRD, que es del partido de él, auspiciado por el PLD. ...y ha por el PRM en las pasadas elecciones... ...por el PRD eh, eh, en las pasadas elecciones... ...o sea que él ha estado en el PRD, el PLD y el PRM... <coughs> ...y ahora, ironía de la vida... ...él no es el candidato a diputado... ...pero él lo es su esposa... ...que es la que sale como diputada... ...no es su esposa pero él es... Entonces, la esposa... él, él era diputado... Sí. ...y ahora es director de comunidad digna... ...salió de la, del Congreso... A comunidad digna. Para comunidad digna, dejando la esposa. ¿Le dejó Pero, a la esposa en herencia la, la diputación? Sí, como, como se, hace siempre, se hace siempre. Como se hace siempre. Que el diputado eh, lo es, es, ha sido electo, el gobierno, el presidente lo nombra, eh, lo nombraba, porque ahora hay que, hay, hay que hacer una salvedad, el presidente Luis Abinader en esta ocasión eh, rompió con eso. Y por eso, inclusive, por, el, por resultado de eso, eh, tenemos nosotros a, a, a Dorina aquí, diputada. Pero lo que se estilaba era que si ganaba a un diputado y se iba al gobierno central, dejaba al hermano, a la esposa, o, o, o a la suegra, o, o a la mamá, al hijo. Ahora Luis Abinader mostró que, que, que rompió con eso. Entonces, eh, yo pienso... Y veo una gran discusión que hay ahora, inclusive en el tema de la reforma constitucional, la reforma a las 12 leyes que presentó el presidente eh, Luis Abinader y que está en discusión, que ayer esa comisión, ese diálogo nacional sin Agripino Núñez Collado, eh, y por eso está dando tan bien y tan transparente, eh, se reunieron ayer. O sea que ¿Pero Agrippino el pro no su trabajo? No porque era que Agripino era un mediador a favor de los Inter generadores de los problemas que mediaban. Había un problema del, del, del, del salarial, y entonces Agripino se iba del lado de los patronos eh, a mediar en contra de los obreros Entonces, no era una mediación antigua? bueno pues, pero eh, por eso es, por eso, en es en Masaje, por eso es que está, por, está mu, que, a por a eso es que masay está está peleando por eso es que masalle está peleando porque dice que la iglesia no tiene incidencia porque quieren estar en un chime de dos mujeres que pero se mucha, fajan en pero mucha gente que difiere de esa posición de, de, de licenciado de, antigua. De, de lo de Agripino. Volvamos, elemental eh, no, yo me siento bien que sea yo la única eh, eh, ave augurera ah, sí, como, sí, como, como dice verdad. el disociador entonces dónde está el problema señores y el descrédito en que ha caído la cámara de, señores de la de, de la todos los pro, todos los, los proyectos que que, aprobó, que se aprobaron y que se ejecutó de breve todos sin excepción fueron aprobados en la, en las cámaras legislativas sobre todo en la cámara de diputados de la república dominicana todos el tema de la de, de Punta Catalina fue aprobado en, en, el, en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Lo de la barrigol, aquello de que de cada 100 pesos, tres eran de, de, de, del gobierno del país, y 97 de, de, de la barrigol. Ese contrato fue aprobado sin leerlo en el Congreso, en, la, en el Congreso de la República Dominicana, en la Cámara de Diputados. Recordemos aquella eh, eh, intervención histórica. Del, del actual eh, síndico alcalde de, de Santiago Cuando decía voten honorable, voten honorable, voten honorable Era para que nadie no osara leyendo. en tomar la palabra y discutir algo Era para que se aprobara, rápido Antiguo Entonces, <coughs> dame decirte, ¿dónde está el problema? Porque oigo mucha discusión de los diputados Ya son electos Otro da dato importante El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario en las elecciones del 2010, hacia el 2016, planteó bien claro que tenía los nombres de 10 aspirantes a, a senadores y diputados que estaban íntimamente ligados al negocio del narcotráfico. Y e hizo una, una laraca de esa ahí, pero nunca dijo los nombres, ni tampoco los partidos dejaron de, de, de, de... lo quitaron de esa candidatura. De igual manera, es que los partidos, sobre todo en las elecciones del, hacia el 2020 y las elecciones hacia el 2016, Señores, lo único que le preguntaron al candidato es, ¿Cuántos millones ¿cuánto tú tienes para ganarme la diputación allá? ¿Cuánto tú tienes para ganarme la alcaldía allá? Eso es lo que decía el presidente del partido, el candidato, era lo único que se, ve, que se veía. Al extremo de que dejó de ser importante la membresía, el histórico de membresía en el partido para la elección de los candidatos. Ninguno de los, la mayoría de los, de los diputados que hay en el país, 16, 20, 20, 24, la mayoría de los diputados que hay en el Congreso no son los altos dirigentes del partido que lo ha llevado Mira Antigua estamos hablando del descrédito del poder legislativo de su incidencia del narcotráfico Nosotros vemos una serie de publicidad que salen en los medios de comunicación en este y en otro y en gobiernos pasados hablando de la honorabilidad de la Cámara de Diputados ¿verdad? donde se resalta el papel que ésta está llamada a hacer y el que supuestamente hace algo que nosotros eh, podemos tener todo el derecho a cuestionar y por eso el título del tema es que Manuel dijo que no, no le gustaba mucho porque dice que no hay, nunca ha tenido crédito ahora bien lo que yo quisiera que Antigua me dijera cuál debería ser la actitud de la Cámara de Diputados en este momento para defender, de, si así fuese, para defender esa honorabilidad que debiera tener la Cámara de Diputados. ¿Cuál debería ser la actitud asumida en este momento por la Cámara de Diputados ante esa situación que hay tres, cuatro de sus miembros que están siendo cuestionados y sometidos uh, por eh, narcotráfico o por lavado de activos? Sin contar lo que ya han estado presos, que hay uno en Miami, ¿verdad? Sí, después del hecho y otra que, que mujer, ¿eh? diputada, que está cuestionada por la, la alta incidencia de su esposo y su en, las actividades de, en las actividades de ella para ser candidata la y, ser, y ser, y ser que diputada, la única que lo es. Que suelta de su familia creo que es ella. Sí. Porque el Entonces, hijo, el, los hijos y el esposo están presos. Porque sí. ella era más seria. Es verdad. No, y que era diputada y salió la diputada más votada. Uh -huh. Y es diputada. Bajo investigación. Sí. Ese, ese fue el más votado también el que está allá. El vende chino, digo, el, un diputado de La Vega que, que traficó con chinos, fue el más Cierto, votado des, que duró dos años corriéndole a la justicia y a las siguientes elecciones salió como el diputado más votado. De La Vega también, oye, qué honor. Y es que se hacen líderes. Entonces, mira, ¿qué hacer, Víctor? Y a la, la actitud. La gente quiere que le digan, y es lo que nos están diciendo que digamos, es lo que nos están imponiendo que digamos, que las responsabilidades de los partidos políticos, que los partidos políticos deben ser tener un sedazo, un filtro eh, más efectivo, más eficiente, que los partidos políticos no debieran eh, tomar o eh, recibir candidaturas o adeptos a candidatura eh, de personas ligadas a, a, a ilícitos. Y todo es mentira, eso. Y es mentira. Yo creo, aún así, Víctor y amigos treintes, yo pienso que el problema fundamental está. En la regulación que tiene el órgano rector de las elecciones Que es la Junta Central Electoral Para allá iba Porque si, oye, el partido X puede a inscribir a Juanito el Tuerto Y la Junta tiene que hacer algún, a, algún expertise respecto a esa persona Porque la ley electoral dice cuáles son las condiciones, cuál es el perfil de un candidato Claro Entonces el partido lo eligió, que es un narcotraficante declarado es un, una persona suyudice de la justicia, es una persona eh, prófugo de la justicia y va y lo inscribe el partido, porque tiene cuarto. Sí, también, la Junta Central pero Electoral antiguo, o sea, Sin querer eximir de responsabilidad de los partidos políticos, también tiene su, su cuota de responsabilidad. Me explico. Por ejemplo, el partido tal somete aquí los cinco o seis candidatos y los lleva ante la Junta, que es el organismo, ¿verdad? pero pasaron un filtro. Y por ejemplo, Charlie Mariotti, que es del PLD, Paliza, eh, eh, que es del PRM, o sea que son parte de la estructura de esos partidos, se supone que ese listado que llevaron ya pasó por un filtro. No puede ser que pasaron por ese filtro sin que saliera esas, esas ese comportamiento eh, no correcto que tienen esos candidatos, más sin embargo son sometidos ante la Junta. El Mira. partido ve la cuenta de banco o sea, No debía Pero no debía ni siquiera llegar Antigua, ante, bien, ante el organismo Pero te digo, pero no es que lo defienda Los partidos políticos, no, claro. te repito Los responsables son ellos Porque ellos son, es como el hijo Ellos son los padres Los cabezas de familia, si tú quieres que te lo diga así de eso, Los representantes De esos candidatos ah. Ellos son los dueños de esa candidatura Ellos son los dueños De ese candidato, perfecto Ahora te repito. Ellos son los encargados de, de empañar eh, eh, ese, ese, ese expediente que llevan ante la Junta, si es que la Junta hiciese un experticio como debe ser para, para detectar cualquier irregularidad. Son ellos los primeros que llevan ese expediente eh, con toda la de la ley, supuestamente, para que pueda pasar por el Mira, filtro de la Junta. Es la, es la ley electoral, la ley de partido, lo que regulan la cantidad, el tope de inversión o de gasto de campaña. Es la ley electoral y la ley de partidos políticos lo que regulan, la cantidad de dinero que hay que darle del Estado, del erario, del presupuesto de la nación que hay que darle a los partidos políticos. Lo que sucede es que es la componenda que se ha venido haciendo desde el principio. ¿por ¿Entre qué, uno y por, otro? ¿Por qué se da dinero, se entrega dinero del presupuesto a los partidos políticos? Precisamente Porque se Porque se, se entendía que estaban recibiendo los diques de la corrupción. Pero dejaron abierta la corrupción, abrieron la puerta, y abrieron la del narcotráfico y también cogen los cuartos del, de, del presupuesto. Los partidos, los partidos políticos, los partidos políticos. Entonces, ¿a dónde está el eh, dónde está el candado? ¿Dónde está la, la, el sistema de regulación que debe estar en la Junta Central del Toro? Y ahora que estamos hablando de independencia, ahora que estamos hablando de cambio y ahora que estamos hablando de hacer la cosa diferente, donde hay que trabajar, donde hay que trabajar es en la inscripción a la hora de inscripción, el proceso de inscripción, que haya algún mecanismo que le permita a la Junta Central Electoral, hoy si lo hay, que cumpla la Junta Central Electoral, con esa expertise, con esa revisión del perfil, el histórico de, confort, de comportamiento de la de, del ciudadano que se va a inscribir. O sea, el partido va y lo inscribe. Y es un narcotraficante declarado. Es que lo no hay, Antiguo. Lo que pasa es que todo eso se odia por, por lo que estamos diciendo. Que te, pero te ¿Sí? digo, si lo hay, que lo cumpla, que, que lo ejecute ese, ese procedimiento, la Junta Central Electoral. Pero no puede trabajarse el tema del descrédito en el que ha caído la, el, el, el poder legislativo. No puede resolverse si no pero, se sino, enfocan sino, temas de solución bueno, ante la Junta Central Electoral... Como órganos rector y regulador. Incluso, Antiguo, yo, yo voy un poco más elecciones. lejos. Yo voy un poco más lejos. Por ejemplo, si un partido político somete tal o cuales candidatos ante la Junta, que son los posibles candidatos, y esos candidatos al momento de la Junta hacer el experticio, ¿verdad?, en la investigación, determina que por, por, la, por asunto de, de, que esté ligado al narcotráfico, al lavado de activos o a cualquier acción ilícita, no solamente. La única acción sea rechazar esa candidatura. Debiera penalizar al partido que somete ese candidato. Mira. No sé si me doy a entender. Antiguo, sí. en, en, en días pasados, y precisamente en ese orden, creo que el lunes, comentábamos aquí luego de la Operación Falcón, eh, y expresaba mi, mi entender de que la Junta Central Electoral era no cómplice, no. era corresponsable y coautora de lo que está pasando en la Cámara Legislativa. Sí. ¿Por qué? porque al igual como los partidos deben filtrar, se supone que yo confío en la Junta. Víctor decía que nosotros vamos y votamos por esos legisladores, pero claro, yo voy a votar con toda confianza, ¿por qué? Porque yo entiendo que la Junta ah, Electoral porque tú crees en la junta? ¿tú? me dijo a mí que es sí, tan limpio, ¿usted me entiende? O sea, no yo, porque yo conozco que la Junta aquí nunca ha servido, pero el, por ejemplo el, el ciudadano común quizás, ¿verdad? Entonces, si a mí me ha pasado un filtro de partido político y de la Junta Central Electoral que certificó al partido político que esa persona estaba apta para ser candidato, pues el problema no es tanto de los partidos. No, por eso te digo, sin que sea una defensa de los partidos políticos, ellos pudiera ser que en atención a la busca, a la procura de su cuarto y de ganar la candidatura, estarían dispuestos a presentar cualquier cosa, siempre que le garantice el triunfo. Que ellos Porque, con oye, ¿cuál de es, oye, ¿cuál es el problema? El que vota por el diputado, vota por el presidente. El que vota por el alcalde en las elecciones de febrero, vota por el presidente en las elecciones de agosto. Entonces, ¿qué, hace el, qué hacen los candidatos presidenciales y los partidos? Vamos a caerle a buscar quién me gane diputación, quién me gane alcaldía, porque esa es la palanca para yo la garantía, ganar las elecciones, sí, sí. esa es la garantía de yo ganar las elecciones. Entonces, ¿dónde está, repito, el problema? En el sistema de regulación a la hora de la inscripción que debe haber un mecanismo de supervisión más efectivo, más eficiente en la Junta Central Electoral. Hay inclusive un tribunal superior electoral, que es el que regula, que es el que trabaja la, juris, la jurisdicción de los conflictos que se presentan en las elecciones. Eso es después de las elecciones, pero a la, al celebrar las elecciones, quien controla, sí. quien regula, es la, la Junta, junta Central que, Electoral. Que, en en definitiva, probablemente ni debiera existir, para, si se evitara esta situación, no tuviera razón de ser no, porque no debiera haber claro. Claro, el conflicto, entonces, o sea, los, y la sociedad también, porque no vamos, a, no vamos a eximir de responsabilidad a nosotros mismos como sociedad. Sí, porque yo, eso que dice Emanuel también, eh, dice bueno, bueno, ya ese candidato pasó por el filtro del partido, sí. pasó por el filtro de la Junta, pero Emanuel, independientemente de esos filtros, él conoce claro, quién es, no, o sea, al a, quién, a quién fue que dejaron pasar, o sea que también porque, nosotros o, como, como sociedad, tenemos nuestra cuota de responsabilidad claro. también. Oye ¿qué sucede? Pero que a veces nosotros... pasa que uno mismo sabe de dónde viene la fortuna de esa persona. Y uno no. dice, y dice, ¿y de ¿y cómo llegó a diputado O ¿cómo está en la candidatura? Pero entonces uno dice, bueno, seguro lo investigaron. O Porque sea, hay yo gente te, yo que te lo te hace dice. Una cosa, Es posible que nosotros como votantes, como ciudadanos, no conozcamos el origen de la fortuna del presidente de la república, cual que sea. Porque eso es nacional, él vive en la capital. Y qué sé yo de dónde sacó lo cual. Pero es verdad que yo no sé de dónde sacó los en cuartos este el candidato a diputado por el que yo voté. Este es que verdad asistir. que yo no sé de dónde provienen los cuartos y cuál es el comportamiento social, cívico, del candidato a, a alcalde por el que yo voté. ¿Eso es verdad? No, no, no, no. Yo lo sé, yo lo conozco, y yo fui y voté y por eso. se ese. convierte en cómplice también. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede? Por eso te digo, la corresponsabilidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hay un problema también de, de carácter social. Como yo voy y voto por ese que es amigo o por lo cuarto que me dio, yo no estoy en condiciones de reclamarle cuando una vez es electo diputado, cuando se instala como diputado, yo no tengo calidad para reclamarle nada. Y la sociedad, tú ves que aquí elegimos cinco diputados en la provincia. Búscame qué institución u organización alguna vez le ha pedido, le ha reclamado nada a los diputados. Y, y te voy a decir, tuvimos los mismos diputados 14 años y el mismo senador. Nunca este pueblo le ha pedido qué hacer, ni ellos han dicho qué han hecho. 14 años, los mismos diputados, tres diputados del mismo partido, y a veces se alternaba el del PRD, PRM, PRD, PRM, pero del PLD fueron 14 años los mismos tres diputados. No hay un... bueno... Hay una ley que es la de Cora, eh, eh, Cora Duarte, que es la privatización del servicio de, de agua potable. Que la disputa, entonces... Eh, que, entonces que hay, hay, creo que dos diputados que dicen que fue uno y al final no tenemos... Sin embargo, que en, la campaña, sin embargo en la campaña resaltan eso como parte de la, de, la, de la Sin embargo, hubo un tiempo en que salía el sueldo del director ejecutivo de Cora Duarte, sin estar funcionando, sin estar operando. Aquí en Macorís. Aquí en la provincia de Duarte Entonces, hay un estado de complicidad generalizado Que se ha culturizado en el comportamiento del dominicano La complicidad, nosotros sabemos nos, Les repito, puede ser que para nosotros No sepamos cuál es el origen de los recursos De la, de la señora diputada del CEIBO Nosotros Pero, Pero va a de decir una, un michero, como ellos dicen Un, un, eh, un eh, miembro de esa, de esa sociedad, de ese pueblo que no sepa de que, que ella vive en esa casa, y que en esa casa se vende y que en esa casa se compra. Eso es verdad. Así es. De igual manera, dirían ellos, de los diputados de nosotros. Entonces, en conclusión, hay que seguir trabajando el tema. Las autoridades ojalá se aboquen, piensen, escuchen a alguien eh, de los que ellos saben escuchar, que pueda decirle dónde puede estar el problema. Podemos arreglar el problema del partido, podemos arreglar el problema de la sociedad, y si en la Junta Central Electoral no hay mecanismo de fiscalización y revisión a la hora de inscripción del candidato, vamos a seguir en lo mismo. Antiguo, este... pero que eso que usted menciona de, de, de que no sabía que compra allí, que vende allí, me recordó algo que vi ayer en las noticias, que yo creía que hasta era irreal. Eh, veía en, en, en CDN, voy a mencionar el medio, como la Policía Nacional anunciaba que había apresado a un atracador, que había atracado a un punto de droga pero no apresó al dueño del punto de droga ni a lo que vendían en el punto no. de droga. ¿Pero ¿Perturación algo? O sea, algo? No, ah, o sea hay, ¿cómo es posible? La Policía Nacional apresó, atracó un punto de droga, pero ¿cómo sabía la policía que ahí había un punto de droga, atracar, que atracó atracar, el punto atracar, de droga? Atacaron una casa de familia. Una ¿no? casa de familia. O sea, no, ¿y dónde oye, está el punto? ¿Por pero oye, vamos? se está mencionando desde ayer que hay, un, que hay un senador envuelto en, en el caso Falcón. Nadie sabe dónde vive. Nadie, lo, lo que dicen que hay un senador no han investigado cómo se Así llama, cómo se llama en, de a qué provincia es representa que, ni de dónde vive es que yo he dicho en múltiples ocasiones que este es el país este es el circo pero debo decirte una cosa este oye, es el circo más grande del mundo oye dónde está la cosa la cédula de, de, de, de si la cambió de América romero era 01 la de Ale 01 y fue alcalde de Macorís y la de América Romero 01 y Ahí la de Félix Rodríguez no era de Jarabacoa antigua pero, él, él era de Jarabacoa sí, cuando antigua, viene a ver era de Jarabacoa pero hay, también pero hay un Porsche se lo apresaron hace dos semanas y no aparece y duraron el dueño. un mes buscando, dueño no, buscando no, el, nombre, no, no, el nombre del dueño no aparece el dueño no aparece quién era el conductor que cometió esa infracción antiguo hemos llegado nosotros al final de este contacto diario como siempre interesantes esos comentarios de Ramón antiguo en este segmento de política a otro nivel